Mm. Buenos días desde Gran Canaria, ¿a dónde vamos Alex? Buenos días, vamos a jugar a los bolos, aquí tenemos el material para ir a jugar a los bolos. Vamos a coger olitas, hay buen viento, hay olas y vamos a recorrernos el norte a ver qué encontramos. Oh yes! Oh, my God. Cambio de tabla, Luis, vamos a probar el juguetito. me va a hacer un... entrega un trofeo a Miquel ¡Uh, uh, uh, uh! Dios, me encanta. De izquierda, bro. Te lo juro, me empezáis a ir de un puto loco, bro. ¿Te vio Alex? ¿Me vio? Dice que se te veía sombra dentro del tubo. <risa> Puta amo, ver. No fue la polla, te lo juro. No agarrar, tío. Camino a los charquitos. ¿Qué charquitos, Tare? Aquí los charquitos de faro de, de sardina. De faro de sardina. ¿Cómo se si nota el escanario? Eh, todo abrigado. ¿Cómo está el agua? Very blue. Very blue. ¡Qué guapo! Todo bien cerca, todo <risas> Aquí estamos en unas de Maspalomas Palomas con un viento de. ¡No carajo, Vientos de locos. Estamos en el sur, calor, tropical, mucho viento y el desierto delante nuestro. ¡Cabe, ¡Vale, Beltrán! ¡Hostia! Hay que buscar una mejor, allí en el lado, allí. ¡Tú, tú, tú! ¡Hostia, ¡Vale, Beltrán! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Tú ves? ¡No! Estamos mirando una luna más alta para bajar. Wow, mira este señor ahí. ¿Qué pedida la luna? ¿30 metros? Muy alta. Wow. A ver, enseñaron tu técnica antiarena. ¡Qué flow bacano, ah, papá! No veo nada, pero creo que es la mejor técnica. ¡Dale Albert! ¡Eso me pierdo! Alex se ha matado saltando de la tabla. Oh. Os pongo vídeo de móvil ahora. Oh, Dios. Dios. Dios. ¿Cómo estás Alex? Estoy... ¡Cuidado! El 99% de mi cuerpo está bien. El coxis está mal. ¿Beltrán? ¿Concurso de salto de distancia? Vale. <risa> Pensaba que íbamos a estar más motivados, pero vamos a darle, va. Concurso de salto de distancia. 3, Vale, el trampa, el uno. 30, no, Alex. Vale, ¿no? vale, entre tú y yo, el para allá papel, va tijera Vale, Uy, el trampa, el tijera Oye, me cago en Estamos los dos grabando vlog al mismo tiempo oh, Esta yes. semana en Alex Boyset, Semana que viene en Boyset Brothers Te grabo, va ¡Ah! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Madre de Dios! Dale. No. ¡Ah! Tú, tú, tú. Bastante, eh, bastante. Vale, Alex, cuéntame la tabla, porfa. pero vamos a estar El dice el ganador, me quedo aquí y ya está, ya se pasa. ¡Lo cabanito! <risa> <risa> Muchas gracias, juez. <risa>